hola comentón empezamos de nuevo y le damos ok aquí, ok listo mira cómo quedó vieron mira quedó super y ahora le damos aquí donde dice mover que es la B y vamos a ver a recortar y pegarlo. Eso. Y, y, y, listo. Y llegamos así, aquí. Así. ¿Qué tal mi foto Me hecho muy bien grabo aquí esta foto si ahí está bien un poquito y listo y ya está prefiro bueno espero que le hayan gustado a ver este tutorial Y lo vamos a guardar exportar como y jpg, veamos aquí, y esto es la calidad de jpg, un poquito. y listo, y listo ya le vamos a guardar este es un tutorial tutorial y le vamos a guardar como ustedes no pueden mover nada ni no. ese tipo le no mueven nada listo le pegar tutorial tutorial ustedes pueden guardar como quieran y listo ya está guardar listo ya ya está listo de a like y me pueden suscribir para ver más vídeos listo you know? chao chao chao